Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Emily Delgado y pertenezco a Carol Academy. El día de hoy les traemos un versátil y hermoso llavero con tendencia religiosa. Vamos a verlo. Los materiales que vamos a usar son argolla para llavero, balín número 6, separador San Benito, dije Jesucristo, separador virgen, hilo chino, rondel número 4, tijeras, encendedor y un palito mezclador de café. Bueno, lo primero que vamos a hacer es tomar una de las argollas para llavero y vamos a definir el largo que queremos trabajar. Vamos a iniciar cortando unos hilos aproximadamente de 28 centímetros. Voy a medir aquí 28 centímetros. Vamos a cortar los dobles porque voy a necesitar dos. Vamos a quemar las puntas. Una vez tengamos quemada la punta del hilo, lo que vamos a hacer es asegurar la primera medalla, que va a ser la más larga y por lo tanto el dije que sea más grande. Entonces vamos a poner aquí la medalla y vamos a hacer un nudo franciscano. Bueno, para hacer el nudo franciscano vamos a tomar más o menos 2.5 centímetros del tubito de café, lo vamos a alinear hacia el hilo largo el más corto lo vamos a dejar por encima y vamos a dar tres vueltas. La primera va a ir a nuestra derecha. Vamos con una segunda vuelta, tres vueltas. Cuando yo ya tengo tres líneas aquí, voy a introducir la punta del hilo por la parte de arriba del tubito. Y lo voy a sacar por el otro extremo. Miren que aquí no lo he soltado. Con mucho cuidado voy a sujetar las tres vueltas. Voy a ir ajustando poco a poco para que el nudo no pierda su forma. Voy a hacer un pequeño rollito aquí. Y ahí ya queda ajustado el nudo. Última presión. Y queda listo. Una vez tenemos asegurada la primera medalla, voy a tomar el lado opuesto del hilo, lo voy a quemar y voy a introducir un rondel número 4. Aquí de una vez vamos a quemar este extremo de aquí con mucho cuidado, hacemos un corte más o menos a 2 milímetros y quemo esta partecita de aquí, con mucho cuidado. Listo. Bajo este rondel y ahí este lado ya nos quedó listo. Este va a ser un, uno de los lados de nuestro llavero. Este es el lado más largo. Entonces yo aquí voy a definir el otro extremo. La distancia de largo aquí va a ser alrededor de unos... 11 centímetros más o menos, contando el límite de la argolla del llavero y el límite de la medalla. Entonces voy a poner otra medalla, teniendo en cuenta que esta medalla nos va a quedar mirando para abajo, entonces que la imagen nos quede en esta dirección. Atravieso la medalla, Pongo un rondel y lo voy a rematar nuevamente con un nudo franciscano. Corto y quemo. Esta es la primera línea de nuestro llavero. Estos, estas medallas van a quedar escalonadas de esta manera. Y siempre vamos a tener el control con la base de la argolla del llavero para crear las siguientes. Voy a tomar otra, otro hilo de 30 centímetros, de 28 centímetros. Voy a repetir exactamente el mismo proceso quemando el hilo y poniendo los dijes. Siempre los vamos a asegurar con nudo franciscano. Aquí en esta parte vamos a mirar que estas medallas nos queden alturas diferentes, por ejemplo aquí y entonces a esta altura voy a hacer el nudo de cierre. Voy a verificar la altura uh -huh. y ahora sí corto. Por ahora simplemente los estamos acomodando aquí para controlar el largo de los dijes. Y así voy a seguir haciendo combinando diferentes tamaños dijes y balines. Es importante aclarar que empezamos a cortar hilos de 28 centímetros y ustedes les van a variar la altura de acuerdo a su gusto, de acuerdo al largo que quieran hacer su llavero. Pero comienzan en 28 centímetros, ahorita ya voy más o menos en 24 centímetros de largo. No se cortan exactos porque ustedes ven que para hacer el nuevo franciscano se requiere buen espacio de hilo. Por eso no corten los hilos tan exactos, córtenlos con una ventaja más o menos de, 10, de 8 a 10 centímetros. Adicionales al largo que ustedes están calculando para su llavero. Aquí vamos en la penúltima de las cuentas decoradas. Como vemos, todo va quedando en una decoración escalonada. Y en este punto estamos solamente a un a una cuenta más. Ustedes pueden llenarlo cuanto más gusten, o sea, aquí estamos haciendo un ejemplo con aproximadamente 12 dijes. Ustedes, si ustedes desean, pueden ponerle más. Listo, aquí están casi todas las cuentas que vamos a poner. Están por ahora fuera del aro de la argolla. Necesitamos hacerlo así para verificar que los largos nos queden escalonados, que es lo que se ve bonito. Entonces, ahora sí, vamos a ponerlas a través de la argolla. Las sostengo aquí y las paso por el aro. La idea es que nos queden de esta manera. Y ustedes ven que queda la decoración escalonada, no se ha alterado. Si ven que se mueve algún hilo, ustedes lo pueden acomodar en este punto. La argolla tiene una muelita en un extremo. Los vamos a acomodar en el lado opuesto. Entonces... Aquí tenemos la última oportunidad de acomodar los largos de los dijes, si hay uno que está muy largo, muy distante. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es hacer el último nudo franciscano para asegurar toda las, la cadena de dijes. Para eso vamos a cortar un hilo de 25 centímetros. Y vamos a hacer el último nudo franciscano. Entonces voy a acomodar todas las cadenas que queden derechitos, los hilos que no queden montados, torcidos, el palito de café. Voy a poner el hilo que corté de 25 centímetros dejando un buen extremo en la parte de arriba. Voy a dar una vuelta que abrace todos las... los hilos. Y en esta ocasión para asegurar voy a dar nueve vueltas. Vamos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Todas las vueltas deben quedar derechitas, no montadas, todas derechitas. Y por el extremo superior paso el hilo, suavemente saco el tubito, saco el hilo y voy a ir ajustando poco a poco sin que se dañe el nudo. Acomodamos la última vez las tiras. Ahí pueden ver que ya todos los, los hilos quedaron asegurados. El nudo debe estar bien seguro antes de quemar. Ya que está allí, tomo de esta manera para no ir a quemar el cuerpo del llavero. Corto aquí. Y con mucho cuidado quemo el hilo. Y hago exactamente lo mismo en el lado opuesto. Y aquí tenemos listo el llavero. Espero hayas disfrutado de este video. Por favor no olvides suscribirte y darle click en la campanita. Sígueme en mis redes sociales como mi Accesorios. Hasta la próxima.